Un buen día, ahora vamos a ver cómo agregar Google Maps en R, usando RStudio. Por ejemplo, cuando iniciamos por primera vez en R, vamos a tener un nuevo documento y lo que tenemos que instalar es nuevas librerías. Aquí en R, si le antepongo el símbolo numeral, simplemente me lo toma como un comentario y no lo ejecuta como un código. La primera librería que necesitamos es el ggplot2. Para instalar nuevas librerías usamos la función install package entre comillas escribimos g, a ver, sería en español ggplot2 y para ejecutar este comando, esta línea, pulso control enter o selecciono la línea y hago clic donde dice run Finalmente aparece que me ha instalado ggplot2. Ahora vamos a instalar otra librería. Voy a copiar simplemente el código install package. Que se llama ggmap. Map. Control, enter, pulso para que me ejecute solamente la línea 3. Ha finalizado de instalar. Esto lo debo hacer una sola vez. Y ahora con numeral nuevamente los dejo como comentarios. Entonces si ejecuto esto... Ya no funcionará. Ahora vamos a cargar las librerías. Para cargar las librerías escribimos library y entre los paréntesis el nombre de la librería. Aquí necesitamos la librería que se llama TDBers. Control-Enter. La ejecuto. La siguiente librería sería library. Sería GGMap, la que acabamos de instalar. Control Enter y otra librería también vamos, library se llama tible, control enter, ejecutado las librerías. Ahora, ahora para colocar Google Maps en R vamos a tener que registrar una API, es decir, un código. Y vamos a usar el siguiente comando que se llama register. Bajo, Google, abrimos paréntesis y escribimos que es igual abrimos comillas y aquí vamos a ingresar un código cómo obtenemos este código de google maps el register nos vamos a un navegador y vamos a escribir google cloud plataforma ingresamos en google cloud si no han creado una cuenta, la deben crear, si no van directamente donde dice consola. En este caso yo ya tengo creada. Esto lo voy a explicar muy rápido. Si no tienen un nuevo proyecto, se van acá en Google Cloud Platform y crean un nuevo proyecto. En este caso yo ya tengo, voy a seleccionar uno, en este caso Argeek. Ahora nos vamos acá en este menú de navegación, donde dice API y servicios. Aquí en biblioteca nos aseguramos que estén activadas dos bibliotecas la primera maps static api y la otra geocode geocoding api igualmente en las dos bibliotecas hacen lo siguiente clic y le hacen clic en habilitar en caso que no esté habilitada luego nos vamos donde dice api servicios credenciales por ejemplo aquí tengo algunas apis y si la editan por ejemplo tienen que asegurarse cuando la estén creando que no tenga ninguna restricción de aplicaciones luego copian la api key la copiamos y regresamos a R. En RStudio la grabamos, control V, y ejecutamos el código. Control Enter, y ya me registró la API de Google Maps. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Ahora que quiero mostrar Google Maps aquí en, en RStudio, Gracias a la herramienta o la función de geocoding, simplemente yo puedo escribir el nombre y automáticamente me va a buscar el lugar, la ciudad, país o lo que sea. Por ejemplo, yo escribo mi ciudad, loja, es igual, uso este menor que, con un guión que corresponde al símbolo igual, y voy a escribir la siguiente función, geocode, geocode, entre comillas, escribo por ejemplo loja, coma ecuador ahora le pongo una coma para por ejemplo colocar el zoom le digo a un zoom sería igual a 13 control enter ejecuto y ya me ha buscado en la api de google loja ecuador ahora para mostrar por ejemplo escribo la función gg map abro paréntesis y escribo get-map y aquí voy a colocar por ejemplo el nombre de este de loja de esa función que he creado Entonces, sería loja coma, por ejemplo escribo map type esto es igual entre comillas por ejemplo escribo roadmap que corresponde a las vías, control enter, y ya me dibuja la ciudad de Loja. puedo cambiarle por ejemplo, simplemente aquí le pongo Guayaquil, Ecuador, le ejecuto nuevamente, enter, control enter, y aquí tengo la ciudad de Guayaquil, ahora podría cambiar a otra ciudad, por ejemplo Londres por decir, London, Coma en UK, en Reino Unido. Le pondría Londres, aquí cambiaría. Londres. Y también reemplazo acá a Londres. Ejecuto, control enter, control enter y tengo Londres. Acá puedo cambiar el tipo, por ejemplo, donde dice Map Type, dice Road Map. Puedo usar algunos ejemplos, por ejemplo, si quiero el satélite, le pongo satélite en inglés. Control Enter, tengo Londres en vista de satélite. Ahora también hay otros estilos, por ejemplo, si yo le pongo tipo Toner, escribo Toner, Control Enter y vemos Londres en tipo Toner, en este estilo tipo Toner, se ve un poco más agradable. O también hay uno que dice Watercolor, Control Enter. Ahora esto es como vemos para mostrar vemos cómo podemos hacer con ciudades o lugares grandes, pero si queremos algo más específico, vamos a hacer otro ejemplo. Suponiendo que yo quiero hacer el croquis de mi casa, quiero algo hacerlo muy simple, entonces haría lo siguiente. Primero digamos, necesito las coordenadas. Por ejemplo, si voy, digo mi casa, mi casa es igual, entonces aquí escribo la función get-map entre comillas escribo por ejemplo argic le doy una coma map map type map type igual entre comillas digo satélite y le damos una coma y ponemos el zoom es igual a 14 entonces ejecuto la función control enter aquí me sale un error Acá puse satélites, me faltaba una L, control enter y ya, ahora para ver escribo gg map, entre comillas escribiría mi casa, control enter, ya tengo aquí con zoom 14, le aumento un zoom por decir a 18, control enter nuevamente, control enter, zoom 18 y también quiero que sea tipo toner, toner, Control Enter, Control Enter, me genera las imágenes antes de mostrarme en tipo Toner. Entonces podemos ver, tengo en 14, perdón en 18, ahora si sí le dejo en 14 el zoom, o 15, Control Enter, Control Enter. Aquí vemos, hacemos un zoom, y tengo digamos, el croquis de mi cara, suponiendo que es aquí, justo aquí en estas coordenadas. Entonces, para obtener las coordenadas, por ejemplo, pasaría a Google Maps, Google Maps, escribo por decir Argeek. Ya tenemos aquí y suponiendo que mi casa sea justo donde pongo aquí el marcador. Por decir aquí. Clic. Ahora me da ordenadas, por ejemplo. Esta de menos 0,4 y menos 79. Las voy a copiar. Regreso a R. Las voy a copiar por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarlas en una tabla. Para ingresar una tabla podemos inclusive hacer una tabla de Excel, un CSV, e ingresar un número de coordenadas, pero suponiendo que queremos hacerlo todo aquí en, en el estudio. Entonces haría como vector, por ejemplo, para la latitud, por ejemplo, lat, lat sería igual, como voy a crear un vector, sería el menos 0,4, perdón, el menos 4, control v control enter y la longitud sería long igual c y copio el valor de la longitud control x control v ahora ejecuto estas dos líneas la 22 y la 23 control enter control enter ahora para ponerlas en una tabla voy a escribir tabla tabla es igual Uso la función data.frame, abro paréntesis, escribo la función cbind, abro paréntesis y escribo la latitud y la longitud. Sería el nombre de estas funciones sería lat, long. Le doy control enter y ya tengo como tabla. Entonces, en la parte donde dice environment, si veo donde dice tabla, dice una observación, dos variables. Hago clic en la tabla y aquí ya la tengo en formato de tabla. Ahora para mostrar estos datos en mi mapa, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo ya tengo mi casa con zoom 15 con tipo toner Ahora quiero agregar los puntos, ese punto de mi casa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sería ggmap, acá yo quiero representar, sería mi casa. Entonces escribo mi casa. Ahora, como estoy usando unas funciones de ggplot 2, voy a escribir más. Puedo escribir seguido o pulso un enter. Y escribo la siguiente función. Geo m-point. Y entre los paréntesis escribo lo siguiente. Data, que sería igual a la tabla esta tabla, este data frame que dicen tabla, coma puedo escribir seguido o doy un, un, un enter, un espacio y aquí voy a escribir A es abro paréntesis y escribo X es igual, en este caso a la longitud, sería igual a long una coma le doy le digo que Y es igual a la latitud de esta tabla. De la tabla, cojo la latitud y la longitud. Ahora le doy una coma, porque voy a escribir otra, otras características o funciones. Le digo de qué color quiero que sean los puntos. El punto o los puntos. Por ejemplo, color igual, entre comillas escribo azul, blue y puedo ejecutar todo este código lo selecciono simplemente me pongo en cualquier parte de esta función por ejemplo en la línea 27 control enter y vemos que me ha puesto en azul aquí el punto ahora si le quiero agregar mmm, otras características por ejemplo mayor tamaño del, del punto entonces me voy luego donde dice blue de las comillas una coma enter por ejemplo size Igual, en este caso le pongo un 4 o un 6 que sea más grande. Ejecuto, ejecuto nuevamente, control enter. Pueden ver que está el punto más grande. También la forma, por ejemplo, escribo una coma, sería shape, la forma. La forma del, del icono, en este caso shape, igual. Eh, le pongo un 4, control enter. Me pone una X si le pongo por decir el 9 control enter me pone un símbolo así le bajo el tamaño por decir a un 3 control enter y ya tengo aquí mi punto y entonces hasta aquí vemos que ya tengo mi mapa y con mi punto de ubicación ahora si quiero agregarle un título escribiría al final del paréntesis un más un enter y escribo por ejemplo gg title y entre comillas escribiría el mapa por ejemplo croquis croquis de mi casa control enter ya tengo el título ahora si quiero las etiquetas de lat y longitud cambiarlas, vamos a hacer lo siguiente un más un enter voy a escribir labs abro paréntesis entonces escribo para x sería igual entre comillas longitud coma y para y es igual entre comillas latitud nuevamente control enter ya tengo latitud longitud y pueden ver aquí por ejemplo el, el croquis de mi supuesta casa con un estilo de toner ahora suponiendo que deseo agregar otros puntos ya no es el croquis de mi casa son puntos de ubicación por decir cambio el, el título o puntos de muestreo. Y necesito otra coordenada. Suponiendo una coordenada que está aquí en, en el menos 4 y menos 79.22. Entonces simplemente agrego aquí la coordenada. Coma, menos 4, en latitud, coma, en longitud, menos 79.22. Ahora nuevamente ejecuto las funciones, control enter, control enter, el data frame, control enter. Y vemos que ya tenemos otro punto. Si deseo agrego otro punto acá, por ejemplo en el menos 79.20. Sería en longitud menos 79.20. Y vamos a dejarlo por acá, menos 4.05. Una coma en la longitud menos... 4.005. Nuevamente ejecutamos. Control enter. Control enter. Control enter. Control enter. Y ya tenemos tres puntos. Ahora también, si quiero cambiar el estilo, por ejemplo, también hay otros. Por ejemplo, en el mismo toner, sería el, el toner, por ejemplo, con un suave, sería toner light. Entonces ejecuto nuevamente esta función ahora ya no sería necesario ejecutar nuevamente estas funciones porque los puntos no se van a mover simplemente lo dibujo control enter ya tenemos otro estilo que sería un tonel light o inclusive podría ponerle el el water water color control enter al GGMAP. map tenemos en water color si quiero tipo satélite o tipo terreno o híbrido, por ejemplo, hybrid, gg map. Aquí tenemos en tipo híbrido, que hago un zoom, pueden ver mis puntos. Acá los podría cambiar por decir a rojo, a blue, en inglés sería red, rojo, control enter, ya los tenemos en rojo, y finalmente le voy a dejar por decir en en toner, que me gusta bastante este estilo, toner, guión background, y le voy a control enter. Y aquí tenemos, con el tonel Pack Prompt nuestros puntos de muestreo. Bien, esto ha sido todo. Como pueden ver, es algo sencillo. Sería como una introducción de SIG con R. Si les gustó este video tutorial, no olviden darle una manito arriba. Es la mejor forma de apoyarme. Suscribirse al canal y compartir por todos los medios sociales. Si desean que continúe haciendo video tutoriales acá con, con R y SIG, me pueden dejar en los comentarios qué es lo que desean en específico. Si lo puedo, con gusto. Si no, trataré de consultarlo para solucionar cualquier requerimiento. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.